Ha sido 4-8, Madrid capital, 24-7 Yeah, el ruido está en la casa El hortelano bigotudo de la alquimia y de la magia ¿Qué es lo que pasa? Loco, siempre hay si lucy por lo pronto, pero volando en the sky Sito wise, los chanos, poco. Mira esto, mira el otro, cómo sube, qué perfume. Sí, sí. Pero trae, anda que fume. Me lo crujo, huele a uña, no lo rulo, hace uno. Nunca falta combustible, al sin un duro. Aro. Ah, no. Primero lo primario, nada puede echar para atrás A un espíritu elevado, tengo sueños recurrentes De un cultivo por contar, hostia me olvidaba Ya me vuelvo a despertar, esto es crazy Ya te digo como Ricky Mortiduna, vamos a ponernos perdis no me estoy, cago en la puta y los colegas Bolsitas y recibos de correo en la cartera Son toguiris, no me entienden Menuda liada, esto parece un aeropuerto No recuerdo nada de nada No lo de siempre, tres, pero qué poco le falta Winnie, puja, ramelaza Que cusqueda, titán, incandescente En mi reloj igual que mire Siempre son las 4.20 y que empanada Por un lado es una mierda Por otro que te cagas A ver, a ver, hacer memoria Ahora mismo cuesta El rey de las cachimbas Soy el soja y de la hierba Por H o por B O será por BH Oh, que pocas noches Que no acabo tolia. Oh, Ahora mismo que recuerde ácido yo no he tomado Como una colegiala pensando aquí en, en mi cuarto Mis peyotes custodiados por lagartos Pobres pitufos sin casita ni recuerdo Qué cabrón, ácido420.com Hostia, que moví para otro lado El fin de tu amargado, el robo el coche denunciado Recuerdo despertar cuando el garito me cierra Recuerdo por el nombre de la birra que era alterra Coño, y es que algo habrá que hacer Perdí en mi puta cara el tren de Montpellier Ahora enchufa uno y llego como Kid Pizza good with sex and repeat En la polla Francis Tanner Pero también lavo la el Fumando las mejores hierbas de todo Amsterdam Pata negra como en casa estamos al día Nada que envidiarle si estás dentro la movida Despertar y hacerme dos Mirar palazo y ahí estaba ya todo Dios Un Ice colibrillo, unos Moon Rocks Y un Jelly Hash que te dejaba sin aliento y Poz Los echaron y pal que el serrín 420 el Jack. El ácido es el gino, que no hay huevos y que más falta. ¡Hala, las Autopopop 420! No puede ser, sí, sí. no puede ser. ¡Qué cabrón! ¡No puede ser, tío! ¡Hala! ¡Chócala, tío! ¡Qué cabrón! ¡Más tiene! ¡Cómo huele, eh! ¿Y qué es eso que quiere? ¿Qué es lo que quiere mi gente? martes de femil extraterrestres lo que se la 420. y que te mola 420 anda se sincero lo que me flipa entrar y reventar el juego y qué es eso que quiere, que es lo que quiere mi gente las autopopla 420 atención saca con calma Fuma Marte da fe mil extraterrestres Lo que se fuma, lo topo, 420 Y que te mola 420 Anda, sé sincero Lo que me flipa entrar y reventar el juego